La primera máquina que conozco de hace uh, pues como 35 años fue el space invader La primera impresión fue entrar en un bar ver una máquina cuadrada eh, echar una moneda de 5 duros que en aquella época para mí era como algo impensable había que esperar a tener algún acontecimiento para recibir 5 duros y ver cómo con una palanca con dos botones porque todavía necesitan palancas máquinas con palancas con dos botones Tenías que derecha, e izquierda y un solo disparo. El disparo era súper lento, hasta que no dabas a un muñequito o daba arriba o hacía contacto, no podía volver a disparar. Lo como los juegos de ahora que ya tienen multidisparos y, y otras muchas cosas. Que era impensable porque no, no había juegos, no había, había el típico de jugar en la tele al ping-pong, o sea, de pasar de ahí a jugar en una sala la de gente como es un bar y tú solo como encerrado como en una cabina, pues algo, algo inaudito.